We <risa> Estamos haciendo some breakfast together here, is so cute, so cute. So I'm so blessed Es que hay una historia que te tengo que contar. Me vienen pasando muchas cosas bonitas. Esta vez llegué a capadoquia ese lugar famoso por estas cuevas, porque la gente antes vivía ahí, sus casas estaban en la montaña ahí metida. Una de las cosas interesantes en Capadocia es venir y hospedarse en esos hoteles que están instalados en las cuevas. Si te puedes hospedar en una cueva y tales. Y por ahí vas caminando y algunas tienditas que están en el sector de las cuevas te dicen Pase, pase para que conozca mi casa en la cueva. Y lo bonito que me pasó no tiene que ver con las cuevas. Tiene que ver con que... Yo no sé si ya te conté que yo uso una red de viajeros que funciona por internet y tú puedes encontrar personas que te alojen. Y en algún momento tú alojarás a alguien que está viajando. Encontré a alguien acá, me invitó a su casa. Mira, acá donde estoy es la casa de él, la montaña es como hasta por acá y de aquí para allá ya es una extensión, entonces ya sale y esto ya es pues casa, ¿no? Bueno, entonces cueva digamos que es hasta acá y hasta allá, está listo. O sea, el televisor está todavía dentro de la cueva, qué genial, ¿sí o no? Y eso es lo que te quiero contar porque ahí es cuando yo me considero muy suertudo y más que suertudo como bendecido porque me pasan cosas chéveres y Gohan que es la persona que me invitó me invitó a su casa y nada, pues llegar a la casa y ver que es tradicional y conocer a la mamá, que es una señora tradicional y una casita tradicional, tomando un desayuno tradicional. La señora tradicional habla turco tradicional y yo pues no hablo nada. <risa> <risa> y la señora, muy tradicional, muy linda, por suerte con el traductor ahí nos comunicamos un montón, nos reímos. Solo estuve un día, me sentí como en, como en la casa de un familiar Y probamos este desayuno tradicional Donde siempre hay té, queso, yogur, alguna mermelada Un huevo, por aquí a veces aceitunas Y siempre, pero siempre, hay pan Eso sí, pan Como me hizo sentir tan bien, me nací a darle un regalito Entonces no sabía a qué le puedo regalar, no sé se Me ocurrió hacerle un dibujito así, algo simple Y para hacer el recuerdo, le hice este dibujo y le escribí que muchas gracias, que me hizo sentir en casa. Y la señora una divina dijo, ah, qué maravilla, pues yo no me entiendo nada, pero su hijo me traduce. Que está lindo y que lo va a poner en el álbum. Entonces efectivamente lo puso en el álbum de la familia. Y aquí viene un consejo importante, si tú estás viajando y tienes la oportunidad de que alguien te recoja en un carro en la carretera o te hospede en su casa en una ciudad que acabas de llegar, dejarle un presente, un regalo. Y no significa que compremos una tonelada de regalos llevando la mochila para repartir, sino algo muy simple, algo muy simple, algo que no cargues en la mochila pero que lo cargues en el corazón. Puede ser una notita, una notita bonita, por aquí usas el traductor para escribírselo una partecita en su idioma, el resto en inglés, o le haces un dibujito. A veces he tenido algún pin o alguna postalita que compré en otra ciudad, pues se la dejo. Algo en lo que la persona puede pegar en su refri o en el álbum de fotos y recordarlo con cariño. Eso creo que hace un intercambio de recibir y dar. No sé si hubiera sido la misma experiencia como en muchos lugares, venir a Capado que es tan bonito hospedado en un hotel que hospedado con una familia local. Me siento tan feliz que te comparto mi felicidad y yo deseo que a ti también te pase. También te pase que llegues a un lugar y que una familia te hospede. Y te invité a desayuno local. Y estás en una casa con locales. Y vayas a comprar el pan. Y yes, esa es la historia que te quería contar así desde el corazón. Y la parte turística te la cuento en otro video para mostrarte cómo fue que vi esto que estaba más chévere. Interesantísimo. Te va a gustar, te lo va a mostrar. Sí, voy a hacer el video, lo prometo. Y ya sabes, si este video te gusta, no le des like. No, no, no, no, no le des like. Aunque te haya gustado, te haya servido, te haya aportado, suficiente. Y ya sabes que no te lo cuenten. Viaja.